El de la nota secreta, Boy, Boy. me encanta de la forma en que te mueves. Con ese flow me lleva a otros niveles. Es perfeccionista a la hora de bailar. Esta noche se hizo para los dos más ¿Qué vamos a hacer? Sé que esta noche por mí te dejas llevar Tú también quieres mamita a mí No me lo puedes negar Dime bebé, dime bebé, dime bebé ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sé que esta noche por mí te deja llevar Tú también quieres mamita a mí No me lo puedes negar Me encanta cómo te mueves Presionar el botón y darle rewind No sé qué tienes que me traer loco que me tienes así Un mundo de fantasías fuera de este planeta me hace sentir Me encanta de la forma en que te mueves Con ese flow me llevo a otros niveles Es perfeccionista a la hora de bailar Esta noche se hizo para los dos nada más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 La que tengo de aprovechar contigo del momento si es que se nos da la ocasión Brindamos con copas al aire, nos tomamos una de rosé. Me veía con cara demonial, le quería dar un beso y se lo robé y Se mordía los labios cada vez que yo se los probaba Me volvía mi loco cuando me veía con sus traviesas miradas Ella anda buscando lo que no se le ha perdido